Buenas tardes, Pastor David. Ese testimonio es para darle la gloria a Dios. Yo tenía una pepita como de grasa en la, en la pierna izquierda y cuando me la tocaba me dolía. Muchas veces me la había tocado y, y pasaba por alto cuando estábamos en oración. Hoy estaba en oración del culto de la mañana. Mi pastor principal estaba orando por los enfermos y me la toqué y lo hice con un corazón agradecido y con mucha convicción de que me iba a quitar ese dolor. Y la sostuve y la sostuve ahí. Y se me desapareció la bolita como, como, si, es como si fuera mantequilla y se derritiera. Esto es muy agradecida con Dios por haberme sanado. El otro testimonio es que mi hijo el miércoles se mojó. Estaba en bicicleta y se mojó mucho y, y le dio como malestar. El jueves cuando llegó a la casa dijo que se sentía muy mal. Entonces yo le dije, así como con escalofrío y pálido. Entonces le dije, venga papi, ponemos la oración y se sentó él en una silla, y yo traje el celular, lo coloqué, le hice oración con mucho amor y con fervor a Dios dándole gracias, y pudo dormir tranquilo, no, sin tomar ninguna medicina, y al otro día ya amaneció mejor, y no le dio gripa. Gracias, Padre amado, por todas las bendiciones recibidas, gracias, Pastor, por sus enseñanzas, por sus ayudas, y todo es en la cobertura de nuestro amado Pastor Principal, toda la gloria la gloria y la honra sea para Dios. Amén.